Bienvenidos a un nuevo video de tu canal El En esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo video con cada uno con ustedes paso a paso. Así que ¿qué esperan agarrar su laptop y a practicar? Así que primer lugar que tenemos que abrir el AutoCAD nos va a aparecer esta pestaña. Lo que primero que tenemos que configurar en otra pestaña de 3D. Para ello que tenemos que ir parte inferior. En el nos vamos en ese icono de mundito. Lo vamos a deslizar. Hacemos clic y 3D Modify cambiamos ahí, hacemos clic y automáticamente nos cambia la pestaña de AutoCAD, y acá lo que vamos a dibujar, en primer lugar lo que tenemos que ir tenemos una distancia de 70 y un radio de 60 ok, vamos a de eso bueno, en primer lugar tenemos que hacer una línea nos vamos en el comando línea hacemos un punto cualquiera nos vamos a activar F8 ortogonal y ubicamos una distancia de 70, digitamos 70, damos un enter, listo. Si les aparece de este tamaño muy pequeñito que no se ve simplemente con su mouse, lo arrastran con el circulito de su mouse, suben y bajan nada más. Ok, bueno, una vez que hemos estado haciendo eso, lo que tenemos que hacer un office de eh, tenemos una distancia de 17.5, de 85 y también tenemos una distancia aquí de 17.5. En total me diría 120. Para ello lo que tenemos es. El un orto nos vamos comando orto en esta parte en este puntito orto ubicamos una distancia de 120 que vamos a estar generando damos un enter y seleccionamos la línea y 120 clic ok listo ya tenemos la distancia de 120 bueno una vez que hemos hecho la distancia de 120 nos pide un radio de 60 para estar generando este radio de 60 lo que tenemos que hacer es aquí por ejemplo eh, unimos esta línea a ver, si nos aparece si no aparece el puntero para unir la línea simplemente nos vamos parte inferior lo que dice snap damos clic ahí y nos vamos a oh, snap confirmation seleccionamos todo damos un ok y listo ubicamos este punto más este punto ok bueno aquí vamos a estar generando el radio de 60 nos va a radio el comando radio deslizamos comando radio ubicamos el punto centro y nos dice un radio de 60 listo y simplemente seleccionamos y nos movemos el comando mover ubicamos el punto medio y cuánto nos vamos a mover a ver cuánto nos vamos a mover y nos vamos a mover de 70 metros de 70 metros y entre listo ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo trim el comando trim lo que vamos a encontrar parte superior casi a la izquierda el comando trim seleccionamos ante derecho y borramos lo que no necesitamos ok bueno y ya tenemos eso y lo que nos dice tenemos uno en distancia de 85 por 40 vamos a estar generando eso vamos a generar eso vamos a generar o si nos vamos a un rectangular nos vamos a un rectangular picamos en un punto cualquiera nos vamos eh, nos dice una distancia de 40 ¿ya? una distancia de 40 Ay, disculpe, disculpe nos vamos a rectangular y con uno de rectangular un punto cualquiera una distancia de 40 y con el tecla Tap que está en tu teclado, tap, hace tap ahí y nos dice una distancia de 85. Listo, ok. Ya tenemos, simplemente seleccionamos y lo movemos. Ubicamos el punto medio, ubicamos el punto medio y el punto medio de esta figura, ok. Listo, y ya tenemos ahí. Ahora lo que tenemos general, tenemos un, un diámetro de 10 a una distancia de 10, de 20 y otro de 42.5. ¿Okay? pero en primer lugar para estar generando eso es lo que tenemos que hacer primero aquí tenemos un radio en este un radio de 34 y otro de, 30, de 50 ok de 50 lo que primero vamos a generar es un radio de 50 nos vamos radio ubicamos el punto medio ubicamos punto medio y nos damos un radio de 50 y nos dice que tenemos un radio un diámetro de 10 en este caso nos vamos comando diámetro lo ubicamos aquí diámetro Ubicamos en este punto, por ejemplo, o acá también, no hay ningún problema, un diámetro de 10. Listo, enter. Y listo. Y como vamos a estar generando los 1, 2, 3, 4, simplemente seleccionamos, nos vamos a al comando array, deslizamos y nos vamos polar array. ¿no? Seleccionamos, seleccionamos el, el punto medio donde queremos y listo, damos un enter, listo. Ok pero tenemos aquí más, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso seleccionamos, seleccionamos, y en el par de superior izquierdo, donde es intemps. damos 4 Intems, porque tenemos 1, 2, 3, 4 Intems, ok, listo, y simplemente damos un, eh, borramos la línea referencial, y seleccionamos el, el circulito, y damos X de Exportar, listo, ya tenemos ya el, eh, los, los círculos de 10 diámetros, ok. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos aquí un radio de 34. Ya, yeah. un radio de 34, no radio, ubicamos punto medio y un radio de 34. Enter, ok. Ahora otro tenemos otro radio de 23. Simplemente vamos a el radio. Ubicamos punto medio y un radio de 23. Ok, de 23, listo. Ahora lo que tenemos que hacer, por ejemplo simplemente simplemente vamos a vamos acá al parte superior top vamos a isométrico de este hacemos clic ahí y nos ubica la posición que tenemos en la figura ok simplemente vamos al comando de acá de press pull seleccionamos y nos vamos en este rectángulo que hemos generado y vamos a poner una altura nos dice de 40 ok una altura de 40 listo una altura de 40 y el otro tenemos una, una altura de 25 para ¿vale? esto también igualmente el comando press pull seleccionamos este punto medio una altura de eh, 25 ok una altura de 25 listo y del anterior tenemos una altura de de, eh, de 15 intervalos press pull de 15 una altura de 15 ok listo nos vamos al parte superior donde dice 3D, perdón, donde dice 2D vista conceptual. Ok, listo. Ahí ya tenemos eh, la figura que hemos realizado. Paso a paso con cada uno de ustedes. Simplemente vamos en 3D. Vamos a rotar. Que si realmente está los 360. Ok. Listo. Y ya tenemos. Si quieren cambiar de figura. Simplemente van a ir a, a seleccionar. Seleccionar. Seleccionar todos los objetos. Nos vamos al clic derecho. Propiedades. Y nos cambiamos de color. Eh, por ejemplo, que sea de color verde. En este caso de color verde. Y listo. Ya tenemos el de color verde. Ahora, si quieren unirlo, todo el bloque, simplemente se, se van aquí donde dice bloque unir. Ya haz clic ahí en ese comando, seleccionan todos los bloques y dan un enter y listo, ya están unidos los bloques bueno, no olviden compartir este nuevo video con sus amigos y amistades para llegar a más personas, así para apoyar a las personas que sí lo necesitan y no olviden compartirse, también no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video cada semana ok también en la caja de comentarios o en la descripción les voy a dejar el link del blog para que vayan y pueden darle un vistazo que hay muchos ejercicios de su agrado. ¿Ok? Nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.